Muy buenos días comunidad youtubera. en el día de hoy vamos a ver los primeros pasos para crear nuestro logo Lo primero que debemos hacer es definir el producto Con eso podemos ayudar a venderlo por medio de nuestro logo Ahora lo que tienes que hacer es definir tu población, qué quiere decir tu población Las personas que te van a comprar, también se llaman en términos de marketing, target el segundo paso es investigar, leer, buscar en las redes sociales a nuestra competencia. ¿Qué es lo que está haciendo nuestra competencia? Que a ellos les compra más y a nosotros no.